Esta, esta, esta, es, esta es mexicana. En serio. Esta, esta, sí, esta sí, es, se es mexicana, se deja, pero no bebida Bye. alcohólica no sé qué y dice aquí elaborado en Valle Redondo, carretera. In boys. y hoy vamos a hacer un vídeo sumamente interesante pero para eso vamos a buscar allí se carolina yeah. Ay, Buenas. quiero traerles allí se carolina porque vamos a hacer un super vídeo vamos a buscar bebidas alcohólicas mexicanas así que aquí empezamos hace mucho sol es muy temprano en la mañana y por lo general uno tan temprano no busca bebidas alcohólicas pero bueno nosotras sí, vamos a hacer. hacerlo paramos a desayunar súper rapidito, vamos a hacer un gran video en donde seguramente oh, hace mucho sol gracias no hablé nada ¿saben qué? decidimos que vamos a ahorrar, entonces ¿cómo vamos a ahorrar compramos dos choripanes y un solo combo que vamos a compartirnos entre las dos, ¿verdad? 7 dólares nos salió. Dijimos que íbamos a gastar 5 y nos gastamos 7, pero en el desayuno. ¿no? Algo algo. Este lo, sal, lo parten a la mitad. Entonces estamos, sabes, ahorrando. Pero si notan, el corte siempre hay uno más grande que el otro. ¿Y quién se queda con el más grande? <risa> <risa> Salud. ¡Sí! Pierda. Acabamos de llegar a la primera licorería En teoría se pueden conseguir un montón de licores aquí Tequila, cervezas, fro, vodka y todas esas cosas del diario Pero nos vamos en búsqueda de la cerveza <risa> Vamos pues Yo creo que en los lugares en donde uno compra alcohol es prohibido grabar O como... Oh, sí, yo creo que sí. Ay. amigos, estamos en la licorería. Es prohibido, es prohibido grabar acá adentro, así que tenemos que tener la cámara escondida, ¿verdad, Gise? Sí. ¿Ah? Tiene miedo. Ah, y siento que me a aquí, dije... aquí, van a sacar aquí, dije. que aquí, aquí. Necesitamos una cerveza. Mexicana. Presidente. Presidente, ¿qué es? Hoy. Esto como salvador fíjate atrás para ver qué. according to the surgeon's sure women should cerveza de dónde es dominicana chicos dominicana argentina esta es jamaiquina creo si sí, es de jamaica o sea, seguramente por aquí deberíamos encontrar alguna cerveza mexicana Ajá, entonces ¿Esto de dónde son esta de dónde es ¿Este? esta dice que es Brasil, que este, no sé, Puerto Rico. Mira, esta es costeña, de la costa de Colón, será. Perú, Cusqueña ¿Cómo? Ah, cusqueña. No yo, no, no, no, yo ¿no? leí cosqueña. Co costeña. Esta risa, porque aquí encontramos cerveza de todos los lugares del mundo. ¡Ajá! Todavía... ¡Ajá! una mexicana! ¡Eso es una mexicana! ¡No Dice te creo! ¡No te creo! ¡Voy en México! ¡Es México! ¡Sí! ¡1905! ¡Oh my god! Acá vamos a encontrar la primera cerveza mexicana y es esta, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Bohemia y está hecha desde 1905 Es una cerveza de 1905, wow. así que vamos a lle nos llevamos esa La primera cerveza mexicana, don Dice 4.7 de alcohol, wow O sea, como si fuese un vodka ¿En serio? Vamos a llevar dos de estas ¿Dos Pero de estas? dos, lleva una, es una de cada una Ah, tú no vas a tomar 2X, que es súper mexicana Yo estoy segura que todo el mundo conoce la bonita cerveza 2X Por el señor este que sale dice El hombre más interesante del mundo Él es el que hace el comercial de toda la cerveza 2X Y bueno, yo en verdad no sabía que la 2X era mexicana Pero... Mexicana. Pero ahí dice mexicana, ¿Por ¿no? Qué? No, es que aquí dice Moctezuma Entonces como decía Moctezuma, yo dije, que no, esta tiene que ser de Yo lo por... mexique Eh, yeah Bueno Vamos a seguir buscando cervezas mexicanas por mientras vamos a pagar estas. Como pueden ver la Corona, crac, crac, crac, Corona de dónde es? Esta o, cerveza de dónde es? Corona es, es de Xochititlán. De, ¿De dónde? No no, eso. Amigo, la cerveza Corona de dónde es? Me parece, me parece, cuánta. No, Ahí me está. está. Me parece. Que es corona, la es? botella. Esa es la Corona. De México. No te creo Amigo, tú de dónde pensabas que era También en México Ay, Una coronita Todo el mundo sabe que la cerveza corona es en México ¿Cómo tú no vas a saber que la cerveza corona es mexicana? Aquí encontramos tres cervezas mexicanas Las vamos a pagar, nos las vamos a llevar Y vamos a seguir visitando lugares A ver qué otras cervezas mexicanas podemos encontrar Aquí en Panamá No creo que tantas, pero bueno Vamos a ver qué tal. Estamos buscando cervezas mexicanas Cervezas mexicanas sí. Luis Corona, aparte de las sí. tres Su sí. cash sí. Gracias okay. Bueno, gracias a vos Amigos, ya compramos Cervezas y bueno, llevamos Tres cervezas mexicanas aquí Lo que me preocupa es que en este lugar uno puede encontrar Todo, todo lo que todo. quiera todo. en cuanto a Licor y cervezas mexicanas solamente Habían tres, así que no sé a dónde más Vamos a ir a buscar otra cerveza mexicana. Lo cool de esto es que solamente gastamos 3 dólares con 74 centavos Eso es, dije, casi nada Para Buah. tres buenas cervezas Así que bueno, vámonos ah. Algo que me produce mucha, mucha curiosidad Es si todas las cervezas mexicanas Se toman con limón y sal Bueno, eso no te lo puedo responder yo Porque nada no tomo cerveza <risa> pero... pero la corona La corona se la, la corona, muy, sí. muy, muy Muy rico yo siento que esto fue un éxito, porque encontramos tres cervezas en un solo lugar Una que me llamó mucho la atención, Bohemia, yo nunca la había escuchado Yo nunca he estado en México, pero supongo que... Ajá. Esta cerveza tiene 4.7 de alcohol, y eso es bastante, ¿verdad? La Corona tiene menos alcohol que la Bohemia 4.5 y 4.7, veamos qué tal nos va con ellas. Llegar al price market. Aquí se supone que podemos conseguir Una cerveza en especial Vamos a ver si la encontramos Como podemos ver hay un montón Un montón, un montón De donde escoger Y creo que aquí no hemos tenido mucha suerte Ay, encontré una negra Encontramos cervezas panameñas. ¿Tú eres panameña? Yo soy panameña 100% upa <risa> Hay una mezconanza en mi sangre Pero por el momento pues 100% mí Bueno, al parecer Al parecer de cervezas mexicanas Pues solamente hay Solamente hay cerveza corona Así que vamos a, a ver si seguimos buscando para encontrar Acabamos de entrar Y yeah, al mundo de la cerveza Miller <risa> Rumun esta, esta, es, esta es mexicana. ¿En serio? Esta, esta ¿En cerveza se es cerveza mexicana. Se ve pero no sé. Bebida, ay, alcohólica, no sé qué. Y dice aquí elaborado ay, en Valle Redondo, carretera. ¡Aguas calientes! Esta es en aguas calientes, Esta la hacen en aguas calientes. Así que señores, acabamos de encontrar una nueva cerveza. De nuevo. Soy de aguas calientes y me encanta. Así que nos vamos con la perla negra. Yeah. demasiado cuando vi esto porque estaba entre la lista de las cervezas que podíamos encontrar pero aquí dice que es bebida alcohólica preparada yo creo que esto no es cerveza pero la vamos a llevar porque tiene un nombre así como místico así como que dan ganas como de probar esto así que vamos a ver qué tal en D, yo creo que acabo de encontrar una nueva cerveza mexicana elaborado para Valle Redondo S.A. carretera aguascalientes y sí, también es. agua fallando en ah, México Aquí dice claramente hecho en México Así que esta se va con nosotras Al final conseguimos dos bebidas alcohólicas mexicanas Tenemos la percepción de que de repente esta bebida que está aquí No sea cerveza Pero dice que es hecha en México y que tiene alcohol Entonces la vamos a o llevar de igual loco. manera a ir al supermercado extra. De seguro vamos a encontrar la corona, pero esa no cuenta ya, ya la tenemos. Gente, vamos a ir a nuestro último intento de encontrar cervezas mexicanas en Panamá. Vamos al supermercado El Rey, a ver qué tal nos va, allí también vende como que muchísimos productos de muchísimas cosas, así que tengo fe de que encontremos al menos alguna cerveza mexicana que no sea Corona. Aquí está el supermercado El Rey, vamos a bajarnos y a ver qué encontramos. Señores, nos acaban de prohibir grabar acá adentro en el supermercado. Por la emergencia. Pero a los productos o yo, porque si me estoy grabando No, yo... es, que, es que nadie, porque aquí no se puede tomar fotos ni tanto usted ni nada. Hasta aquí el videoblog de hoy, en verdad fuimos a muchísimos lugares buscando las benditas bebidas alcohólicas mexicanas pero no encontramos tantas como creímos que íbamos a sí, encontrar Yo pensé que íbamos a encontrar, hicimos encontrar unas 10 Bueno, encontramos 5, 5 es un buen número Yo creo que esas bebidas merecen una probadita Un video probando bebidas alcohólicas mexicanas Ustedes comenten en la caja de los comentarios si quieren vernos probando estas cositas que tenemos aquí Bueno mis amores no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Katherine Boyce Gisa Carolina Aquí abajo todas las redes sociales Hace mucho sol Es hora de entrar y probar Y bueno si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos Y pronto nos vemos Pero esta vez probando bebidas mexicanas En México, ¡México!